Pues no me pueden escuchar porque me han hecho pero no, se ha ido no. lo de Dios. no prende. Mire, vamos a probar en mi habitación para aquí. Que no estoy mintiendo. El salido de luz para el lugar. Yo me meto. Да. Cuando ya estamos en la sala, ahora les quedamos luz. También estoy bastante la pobre paloma y muerta. Si ¿Sí, bueno, esa cosa fue de ahí. Sí. Esa cosa es una paloma muerta. Yo no sé yo, pero a lo mejor se habrá suicidado o algo bueno no podemos ver tele, por suerte mi teléfono tiene pila, si ya no tuviera pila, si yo no si yo no pudiera, si yo no pudiera usar el teléfono y ya tiene, y ya está apagado y se ha ido la luz y ya no se puede cargar, entonces no haceré, le haremos, esperar hasta que vuelva la luz Hola, comisario, ¿qué tal le va? Okay. Gotta get back. How do I get back? Bueno, voy hasta aquí termina nuestra aventura. Hasta siempre. Hasta, hasta bueno. Bueno, sí, he peleado con el pobre Guti ahí, pero eso no tiene nada que Madre mía, pobre paloma de ahí. En caso vamos a hasta que vuelva la luz y eso para poder, para ya tener electricidad y que los teléfonos ya se carguen. Yo supongo que el teléfono, los teléfonos también solo están bien, solo está el mío y el de mi abuelita. No sé si el de mi abuelita tenga pila, pero el mío sí. Se quedó cargando toda la noche y bueno, si se le acabó la pila, pues ya no tenemos esperanza. Hasta que vuelva la luz, bueno, esperanza no, literalmente ya no tendremos luz. ni nada que ver, hasta, bueno, tampoco hay wifi. Hasta que vuelva la luz, miren, tampoco hay wifi. Se ha apagado los puntitos, ¿verdad, Cudi? Era cierto. Tú no hablas porque eres un juguete. Bueno, aquí tenemos muchos juguetes para entretenernos y se nos apagan los teléfonos móviles, pero ahorita ya están cargados y entonces vamos, a esperarnos hasta que vuelva para así como poder ver la tele y cargar teléfonos, como ya les dije, a lo mejor los teléfonos ya están cargados y eso. Y bueno, primero que nada... Miren, este este carro de mi que le gustan los carros. Un camaro rojo. Y aquí pueden ver de qué es. Ahí. Miren todas las llantas, aunque está un poco rojo. Y este silasio, así o para atrás, se arranca solo. Es uno de esos coches que arrancan solo, sí, bueno. No sé cuándo vaya a volver la luz, y bueno. Pero bueno. Por lo menos. Vamos. No sé, esperemos hasta que vuelva la luz. Y yo voy a seguir editando. Y es. Bueno. Nos vamos a esperar hasta que vuelva la luz. Chao.